Soy inocente. Oprime no porque te están acusando como que tú ibas Yo peleé con ella, pero yo no le quemé la casa. ¿Quién es ella? La hermana mía. ¿Por qué tú crees que ella no está acusando? Ella dice que yo se la quemé, pero yo no se la quemé. Yo simplemente peleé con ella, que todavía tengo los golpes, vea. Pero no hice eso. ¿Eh? ¿Han tenido alguna pregunta ¿Y por qué, mi amor? ¿Por estás te Estaban tomando yo y ella de ahí. No se sabe porque estábamos bebiendo y así, de la nada. ¿Y te dio? De una vez me entró. ¿Tú cómo para daño, entonces? ¿Eh? ¿Tú crees que para hacerte un daño entonces? Puede ser porque yo y ella estábamos bebiendo y amanecimos de un día para otro los dos juntos. ¿Cuál es el nombre de tu madre? Dorita le dice. ¿Dónde ocurrió eso? En Vista del Valle. ¿El nombre tuyo? ¿Cuál es? Adamario. Damario. ¿Tú dices que Sí, señor. Está vendiendo una crema. Y luego yo le dije, yo tengo crema en mi casa porque para San Valentín me regalan una crema de Nueva York. Dice, te voy a pichar el estómago. Salió y se fue y yo no le di mente. ¿Y la herida que ya tiene? Herida, no se decirlo. no se decirle. ¿Cómo ustedes fue el que la casa? Sí, la vieron cuando estaba buscando la gasolina, pidiendo gasolina. Pero, pero, pero, pero, ¿por qué no me imagino. Sí. Solamente sí. pasó eso. ¿Era? Ella. ella, mi papá vive con la mamá de ella. Y el hijo de ella porque quemó la casa la otra vez. Han tenido problemas con la no No. Sí. Mejor yo le daba ropa de la mía a ella. ¿cómo fue el conflicto, dices? Sí. Ella dice que sí. Estaban en el colmado, ella va y me dice que le compré las crema y yo le dije que no, que yo tenía crema. Y ella salió por ahí y salió para su casa. Yo pensaba que ya se hubiera acotado. Cuando se iba a buscar a mi papá para darle que comer, cuando llego digo yo, ¿y este bajo tan fuerte que está llegando? Bueno, no le doy mente porque estoy buscando y no veo humo. Cuando estoy se repartiendo, yo que pongo un plato en la, en la, en la mesa, llega y sigo repartiendo y cuando voy a coger el plato, ah. veis humo que me está llegando, entonces yo cogí corriendo y quité el tanque y me salí corriendo. Pero el ella, tanto, ella, ella me lo había avisado a mí misma que yo iba a quemar la casa. Había, no, había, no, había la casa no, gracias a Dios, no, la nietecita mía yo no la había ido a buscar Sí, gracias al Señor que mi nieta no estaba ahí.